Estoy con estas uñas que no puedo hacer nada. Les juro que hasta hacer un clic me, me joden. El pompón para lavarte las manos debe ser divertido. Sí, me las lavo así, boludo. Sin este dedo. Este dedo va a ser la mierda, ¿entendés? Si yo te toco con este dedo, cortate el brazo. A ver solicitudes de. Esto va a estar muy divertido. Solicitudes de anulación de Beto. Uff, uno, uh, bueno, esto es un montón. Es muchísimo. Pero <ríe> bueno, para ah, Ok, no aguantas el spoiler. ¿Qué dice? Rechazar. ¡Cállate! ¡Mólico! Ok, cargar anteriores. Ok, números, números, números, números. Siempre me termino baneando solo porque hago algo que los demás hacen y me banean. Porque siempre yo. Bueno, pobre Lu. Vamos a sacárselo. Quitar Beto. Se llama Fagundo. Tacita de Shinji. Pene, ¿te imaginas si me darle la boca? <ríe> Perdón y no sé, te pido mil disculpas, todo comenzó a hacerlo. ¡No! Facundo me quería fecundar la boca. Con pis, quería marcar territorio. Vamos a quitarle el veto. Amanece menos... A mí no puedo escribir. Che, tita, ¿podés llamar a Learning? Porque quiero ver a alguien lindo al menos en Steam. ¿Qué? Perdón, la jodita, tita? Ah, dale, Guara. No dijo tantas boludeces. Hay más idiotas acá en este chat. Me dijo que era más lindo Learning. Pero es porque le gustan los, los hombres. ¿Qué quiere Bueno, le vamos a quitar el veto. No te metas con... Uh, la puta. Con la, la jefa. A menos que... Ah, la puta, no puedo escribir. Que quieras que... La metan. Bueno, hola, aguante. lo de todo. Todas, puta. No amigo me tiene un mensaje del chat. Uno solo. Estaba motivado, disca. Bueno, vamos a quitarme veto, Listo. A ver, Alexis el down. me mandas un saludo si no sos una chupa verga Por favor, quítenme el van por una boludez. Estaba jodiendo, me arrepiento totalmente y pido disculpas. Bueno, para... Me parece que se que pidió disculpas, así que bueno, vamos a quitar el veto. <risa> ¡Qué está. ¡No <de> se <risa> Amigo, este le estaba andando por detrás mientras le estaba apretando la cara con el teclado. Por favor, podrían quitar el ban, ya leí las reglas del chat. Prometo no volver a tontear y molestar. Aparte yo no era... Está bueno. <risa> Reflecte un gost. Ay, está bien el MCF. A ver, ¿qué pasó? Me, me el gordo Tony. ¿Por qué me bañaron por el clip ese? Perdón. ¿Qué clip habrá demandado, boludo? ¿Clip baneable? Ah, por sacar un clip pajero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o que se muera? El clip de San Valentín. Ah, ahora sí, ese. Es? Le rechazamos. Clip. Pagina Canal anterior Esofílico de mierda F, F, F, F Uy, ¿verdad? Papá, ya me quedó quieto Simp, XD Lo vete <tose> yo <tose> Me banean Uno no rompe la bola <tose> Está bien, no Spam Ok Estaban cogiendo Sexo duro con el perro XD Tetas Que ganes chupar tetas Ah, Quiero volver Lo hice a propósito Para ver cómo era Es la primera vez Que me banean <tose> ¿Lo baneamos o lo desbaneamos? Van, perma, van. pardo porto pardo Listo, pegado. Ok, carga anterior. Pasa el pack de learning, Se siente fresquito, vamos a matarnos todos, señor Belis. ¿Qué día lo veto? El 14 del 2. Bueno, este me da un toque de lástima. Y ha comentado bastante. A este le voy a quitar, Beto. No hagas clip, bajero. ¿Qué pasó con este? <risa> Amigo, en San Valentín estuvieron tremendos, eh. Igual este participa del chat. Igual lo voy a quitar. ¿Listo? ¿Otro más? Ya hace otro más de San Valentín. Yo me corto la con... Solo dejo a Tita de fondo para escuchar y me cagaron bañando. 14 del 12. Por hacer un clip pajín. ¿Vieron? Que la gente piensa de que por hacer clips no los van a vetar. Chin, chan, chin, chin, chan, chin. XD. ¡No! son de la Perdón, Tita. ¿Cuándo lo vetó? Vetado el 14 del 2 del 22. ¡Ah! Pedí que te vuelvan la plata donde estudias canto. Ah, porque me, me bardeó cuando estaba cantando. Me estaba por Aletita. Es un montón. ¿Es Aletita? 9 no 5 del 2018. Bueno, en 2018 cantaba como el orto. Ahí sí. ¿Qué onda esa solicitud de 2018? ¿Volvió el pasado? ¿Cómo, ¿Cómo volvió? Corazón de Pac-Man. Son, pasan, qué cosas. <ríe> Listo, lo voy a dejar así. Tita, podrías mostrar tus pies? Me bañó sin razón. <risa> es un patafán. ¿En qué contexto lo dijo? En el contexto de mostrarme las patas. Bueno, le vamos a quitar el van y le vamos a poner, no seas raro. ¡Hola! Tu mongolo dejaba acaparar la cámara. Que no importas ni a tu madre. Te voy a pegar un puñetazo. ¿Tú qué problemas tienes? Ha vetado. Lo desvetamos. Lo vetora. Lo desvetora. Lo vetora. Lo vetora. Lo vetora. Lo vetora. Lo desvetora, Lo desvetora. Mira, estaba haciendo un juego de beber con amigos. Y estábamos tontos. Si sí, puse esto, así sin motivo, alguno pido disculpas, no hay ninguna excusa. Tuvo 10 betos, 10 betos en una cuestión de 2 minutos. No, pero igual, este, este me da penita, este le vamos a quitar, el veto le vamos a poner. No seas borracho. Mis respuestas son redowns porque tengo las uñas, entonces es como... ¡Tita, se me volvieron a cuidar más puntos y yo no me da puntos! ¡Ay, este era re insoportable! Este era un niño de 5 años. ¡Tita, mirá los tres chiflados! Eh, tita, no me guardé. ¡Tita, mirá los tres chiflados! ¡Tita, si te el espejo, puede ver una de las siete del mundo! Me encantan los stream de tita porque es muy divertida. Perdón, por GD, no lo volveré a hacer. ¡Ay, es un chico, chicos! ¡Pobrecito, una chica! No sé qué es. No, vamos a ir allá. No uses mayúsculas ni hagas a ver, ¿qué es esto? Ya están con tres meses de embarazo Era broma a Vetado Fui alto pelotudo y, y lo acepto Extraño participar y escribir en el chat Por favor, me sacarían el van, please Ay, Dios, otro tarado que hizo lo del embarazo La puta que los reputa parió Todo el tiempo me dicen que voy a estar embarazada Y que voy a tener un crío Estoy podría! No me puede venir No me puedo hinchar un centímetro de pancita Que ya dicen que me voy a... Que voy a parir tres críos No puedo tomar 80 litros de Coca-Cola Y tener la panza así Sin que me digan que voy a parir, boludo ¿Me voy a quitar el veto Amigo Pensala ya re profundo A ver la panucha Me malinterpretaron Yo me refería al platillo Que se podía decir En delivery de comida Ay, Dios ¿De qué dio mal? Este idiota Claro Ya me acuerdo Porque había un delivery de comida Que íbamos a pedir Y que podíamos pedir panochas Habrá estado redormido Lo vio y dijo Lo ¿Eh? no bañó de vamos a quitar Te le quitamos chao P1187 No Inspección de comida A ver la panochas Dije eso porque se llamaba la comida que pidió Tita, no lo dije con otra intención, no puede ser, ¡Helfrán! Dios. Ok. Mal pano hubiera puesto unos sonidos de lluvia. Siento que la estoy acosando mientras duermes. Hice una palabra comparación, creo que fue por eso. Y no sabía que estaba prohibido. Bueno, vamos a quitar el veto. Bra, Pero voy a coger. Perdón, no fui yo, fue mi hermano menor La típica, tío. La típica Recalienta tu hermanito Chicos, ya vi Spiderman Número Home Spiderverse confirmado Quiero compartir compartí con el chat Además, hoy es Navidad No. ¡Lo puse en Navidad! <risa> ¡Perdón! Bueno, Perón Un y la tiene grande No sé qué pasó Si era humor Me parece que su este humor Fue muy curioso ¡Qué el nepe a ah, un sabi Ah, el anulado no es el veto. Me gustaría ver series, pero no tengo razones para perder mi tiempo así El Edgy Me refería que nunca me pinto ver una serie Nunca que no me gustan Amigo, mami, ¿tan Edgy ibas a hacer? ¿Tan Edgy ibas a hacer. Le voy a quitar el veto porque es un tarado, nada más Tan Pero, tan Edgy, ¿te ibas a hacer? Pero tú. Ok, qué lindo haces la paja mientras mío directos de Twitch yo lo intentó dos veces, amigo. No lo intentó una, lo intentó dos veces. Tita, no quiero quedar mal, pero me pones muy caliente. Perdón por la confesión. <ríe> y un sabi dijo... ¡Uuuh! Hola, tita. Sé que me fui un poco a la mierda, pero pido perdón solamente. Me caes bien. Lo último era bromita. Amigo. Te, ¿Te pongo horni. Bueno, ¿qué hacemos? Van, van, van, empezar. Van. Van. Y caliéntate ahora con tu abuela. Listo. Es un suspija, ¿no? No, puede ser. Te quito el veto porque es un tarado, nada más. Ay, sí, soldado caído, gente. Buenas curvas. Puedo seguir viendo el stream, al menos. Ay, esto lo dijo. No dijo nada. Solo dijo que soy un auto. Soy un auto. Brum. Reglas, reglas. Quería saber las reglas. ¡No, Emi! ¡Desmanera, Emi! Definitivamente tenés una montón de problemas vos y toda tu gente. Yo cazan una ¿Qué dice? Rechazar. Callate. down Vendo pack Fotos en bolas Miren, Vaya a Yelen y tiré el copy Mala mía Ay, qué pelotuda que es a Yelen, amigo Quitar esto Tranqui A Yelen es medio pelotuda Soy de Yelen, pido disculpas por mi comportamiento Quiero decir que a Yelen había hecho un raid Y dijo que nos pusimos a poner los copies A ver, qué pelotuda que es Amigo, es fan de Matías Cande Mirá la foto de perfil Tiene sos, boluda? No, mentira, no me gané Era va bueno, pero me dijo boluda nada más Me ha dicho cosas peores Boluda, nada ¿Te imaginas Estaba en stream y venía un chorro Y le mataba en directo no, no, amigo no, no, no, no, no te voy a meter mi pedo Sos full raro, amigo No, sos muy raro Son muy raros. A tu lado arroz Pasado con hambre